No para, para vosotras, pero yo que, que solo se lo, se lo conté a dos personas cuando lo aborté. Después empecé a contárselo a todo el mundo, pero cuando fui con, sí. como capaz de pensar la cosa. Cuando, cuando, cuando pasó de ser una historia privada algo que he tratado de elaborar un poco. ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué condición ha dado esto? ¿De qué manera me ha afectado? Entonces yo sí tenía ganas de que lo supiera a todo el mundo. No sé.